hermoso cuando tomas una decisión difícil y el tiempo te demuestra que fue la correcta y es cierto no hay nada mejor que tomar una decisión y que el tiempo te demuestre que a pesar del miedo que te arropaba diste justo en el blanco hola amigos les saluda ricardo niño y me complace tenerlos una vez más acá en V-Lifers. sin duda no hay mejor juez que el tiempo no hay nada mejor que atreverse y que el tiempo te diga que acertaste en todos los caminos posibles y que incluso has desbloqueado nuevos niveles Qué bonito es cuando te arriesgas por amor y las cosas salen como esperabas. Qué bonito que al fin llegué esa oferta de trabajo que tanto deseabas tener. Qué hermoso que la vida nos premia así. ¿No lo creen? Pero hay algo que debemos entender. Y es que las cosas buenas no llegan de la noche a la mañana para que éstas se presenten antes debe haber un gran esfuerzo por lo general eso conlleva un sacrificio emocional el tener que dejar ir a alguien para que alguien mejor llegue pero así como el tiempo nos puede enseñar que nuestras decisiones han sido las mejores también nos puede hacer pagar por aquellas en las que no hemos acertado convirtiéndose en nuestro verdugo debemos estar conscientes que nuestras acciones todas nuestras acciones tienen un fuerte impacto en los demás de nuestra parte queda que dicho impacto sea positivo o no pero en caso de generarse este último Debemos estar preparados porque los resultados que obtendremos serán todo menos hermosos. No hay nada mejor que tomar una decisión que te permita ver más allá. Una donde quede demostrado que todo el sufrimiento y esfuerzo ha valido la pena. Por ello, debemos considerar y jamás olvidar que todos cosechamos lo que sembramos. Si actúas bien, te irá bien la vida puede ponerte algunas trabas pero nada que un poco de esfuerzo no pueda arreglar pero sabes muy bien que si tus actos no son los mejores lo más probable es que debas derramar algunas lágrimas las decisiones difíciles parten de momentos difíciles no hay paz sin un poco de tormenta no hay amor sin un poco de esfuerzo entiende que si en estos momentos te encuentras solo y dejar a esa persona fue lo que más difícil hayas atravesado no te preocupes el tiempo no se tardará demasiado en demostrarte que esa fue tu mejor decisión ya llegará alguien que te demuestre que ese sufrimiento que alguna vez sentiste valió la pena porque así entendiste lo que significa amar. Las buenas acciones del tiempo llegan solo cuando hemos aprendido la lección. De nada te servirá dejar ir a alguien si solo esperas el momento oportuno para tomar a la otra persona y así evitar estar solo. Esto es algo a considerar en todos los aspectos. La verdad, es fácil. El tiempo te dará lo que mereces, solo si de verdad lo mereces, ya sea bueno o no. El resultado de esto dependerá de ti y de nadie más. Pero por favor, no arrastres a nadie contigo si los mismos no son favorecedores porque el tiempo te lo hará pagar también. Debemos. Debes tener muy en claro que los actos que cometas caen únicamente bajo tu responsabilidad. Son circunstancias que pueden o contribuir con tu bienestar o bien debilitarlo. Si quieres que el tiempo sea tu mejor juez, debes considerar cada acto Cómo te expresas, lo que haces, lo que dices y lo que no. Me parece perfecto hablar de la responsabilidad. Me parece más que genial aclarar que el tiempo nos da la oportunidad de convertirnos en nuestros jueces, permitiéndonos así estudiar muy bien cada decisión que tengamos en mente, cada deseo, cada objetivo, cada proyecto y asegurarnos que con ellos logremos nuestro bienestar pero sin dañar a nadie. Debemos entender que no somos tan libres como creemos y que toda acción tiene su reacción. Eso es algo muy importante, especialmente si queremos que las cosas nos salgan como esperamos. Lamentablemente existen personas que creen que la vida gira únicamente en torno a ellas y creen que todas sus decisiones, son las más acertadas y que las cosas malas que les ocurren son por errores de otros vaya que están mal ellas piensan que están en un mundo perfecto y si bien la vida es maravillosa la verdad hay rincones que no son tan bellos pero de nuestra parte queda aprender de esos rincones y en caso de encontrarnos con uno de ellos será mejor salir de ahí e intentar no volver Qué hermoso cuando todos nuestros sueños se materializan. Qué bonito es ver cuando los sueños de las personas que amamos se hacen realidad. De eso se trata la vida, de eso se trata el tiempo, por algo van de la mano. Si no aceptas las consecuencias de tus actos, no vives tranquilo. Si no tomas buenas decisiones, la vida se te pondrá un poquito difícil y todo esto es regido por ese juez tan sabio el tiempo pero no podemos ser tan cobardes y echarle la culpa al juez de su sentencia en esta vida debemos afrontar seguir y nunca dejar de luchar Ey, no te preocupes Toda decisión difícil conlleva a un gran resultado. No tengas miedo de decidir. Y si tu felicidad está en juego, pues con más razón arriesgate. Si sientes que ya lo has perdido todo con esa persona y no sabes qué hacer, toma esa decisión que tanto te aterra. Pero, que en el fondo piensas que es la mejor. Total. ¿Qué más puedes perder? Tú mismo lo dijiste, ya no hay nada, ya no hay más nada que hacer, ya no hay nada para dar. Entonces, ¿por qué no decidirte? ¿Por qué no hacerlo? ¿A qué le temes? ¡Vamos! Pero, hey, atrévete si de verdad te sientes preparado. Aunque, si aún no lo estás del todo. Y necesitas un empujón. Acá está v -Lifers. aquí estoy yo para ti. Hermoso. Hermoso es ver cómo nuestra vida marcha justo como la habíamos soñado. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te quería pedir que por favor en los comentarios me dejaras un emoji de una mariposa. Así sabré yo que has llegado hasta el final y que me estás apoyando en este proyecto tan hermoso. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, soy Ricardo Niño y no te olvides de dejarme un buen like y suscribirte. Hasta la próxima.